Eh, nosotros, con nuestra firma, OFARREN, nos toca ser los partícipes del evento comercial de esta gran exposición y este gran congreso, que creo que ya lo definió Víctor eh, desde todo punto de vista. Eh, realmente, para nosotros es un gran orgullo, y el orgullo no es solamente por tener que rematar a los brazos que sí, realmente. Se siente en el alma. Es un orgullo porque este va a ser nuestro segundo congreso. O sea que yo era muy chiquito cuando se hizo el primero, <risa> sigo siéndolo. La presidencia del canal Rodrigo Grande, Exactamente, don Rodrigo Stig, exactamente. Así que eh, lo único que quiero remarcar, independientemente de eso, es que para todos nosotros. Los, los hijos de quien fuera mi socio Gustavo Barrochena, que está acá, los Barrochena, y todo el equipo de Farrell, realmente muy orgullosos de poder estar en este segundo Congreso, el cual consideramos de un nivel genético y de un nivel, de, no de volumen, porque el volumen ya lo dijo Víctor, es impresionante, sino de, la, de lo que es el bracus de aquel primer Congreso, creo que lo dije en algún lado, del 2003, 2005, 2003, de aquel Congreso a este. ...vamos a ver lo que sucedió con el Brangus en todos estos años. Bueno, estamos ahora ya eh, presentes junto con Iván Ofar, el rematador... ...en este contexto que se está por realizar el Mundial Brangus... ...teniendo la noticia, la buena noticia, de que nuevamente vuelve a la Argentina este Mundial, ¿no? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, sí, por supuesto, este es el segundo Mundial eh, de Brangus que se hace en la Argentina... Eh, ...que bueno, después del de impasse que hubo que tener para llegar a esta fecha... Es, es realmente es muy importante y realmente creo que es un evento que, bueno, que lo vamos a ver demostrado en los próximos días, en el mes de abril, eh, del 19 al 27, así que creo que eh, tenemos que valorar la suerte de tener un Brangus en la Argentina que debe ser un, prácticamente uno de los mejores del mundo y que, bueno, lo vamos a demostrar en, en, en, en, en, en la exposición, ¿no? ¿Cómo está la raza en la Argentina, su desarrollo y su investigación también eh, para el desarrollo aquí en la Argentina y sobre todo en la región del NEA? Bueno, eh, la raza es una raza que es prácticamente, la, no sé si no es la segunda raza en importancia en la Argentina, eh, muy desarrollada en todo lo que es el NEA, el NOA y también por supuesto que estamos, eh, estamos, digo yo, abarca lo que es provincia de Buenos Aires, abarca lo que es la pampa húmeda eh, digamos, el Brangus existe eh, en todas partes de la Argentina y se ha desarrollado con una altísima genética y con una gran cantidad de cabañas productoras de genética. Eh, así que creo que es una raza que ha tomado una difusión y también a nivel de carne importantísima. Eh, y bueno, y hoy en día es una raza que ocupa un lugar preponderante en la República Argentina, ¿no? ¿Y qué va a consistir? ¿Qué se van a poder encontrar con eh, en este Mundial Brangus, entonces? Bueno, en este Mundial Brangus hay... Eh, Luego de todas las anotaciones llegamos a más de 700 reproductores inscriptos eh, que se van a encontrar en, eh, en, la, en lo que es la nacional de Brangus que se realiza dentro del evento del Congreso Mundial eh, del 25 al 27 con las juras y las ventas y bueno son este, muchas cabañas de por lo menos son seis siete provincias que aportan. Eh, sus reproductores y bueno, y no te puedo decir cuántas cabañas son porque son, por lo menos son más de 50 o 60 o 70 cabañas que participan eh, con más de 700 reproductores, así que bueno creo que va a ser un evento realmente muy muy interesante y de altísima genética bueno, y por último también, Iván, eh, respecto al contexto ¿no? en el que se está desarrollando este mundial, sabemos que el campo también está pasando necesidades, está pasando momentos difíciles, ¿no? ¿cómo lo ve esta situación? Bueno, es una situación que espero que por un lado la parte climática se vaya superando eh, con el transcurso del paso de los días, por lo menos es lo que nos están anunciando, así que espero que por lo menos tengamos la suerte de llegar a, a, a abril eh, eh, en mejores condiciones, y en lo que respecta a las cuestiones de precios y demás, bueno, estamos esperando que eh, digamos, se termine un poquito toda esta gran oferta que hay con esta gran zafra de venta de invernada y demás que ha hecho que los precios se tranquilizaran un poco y bueno y que la demanda se mantenga. Eh, así que bueno, estamos a, a las expectativas de, de cuestiones este, políticas y económicas que mejoren. Eh, bueno, la esperanza no hay que perderla y creo que este Congreso se va a desarrollar en un momento, eh, digamos, no fácil para, para nosotros, para los argentinos, pero sí va a, a, digamos, a resurgir producto de la alta genética y de la gran calidad que vamos a poder ver en el Congreso. ¿Se podrá ver también en el Congreso nuevamente el pedido al Ministro de Economía por, fle por facilidad y por flexibilidades en cuanto a lo fiscal para el campo o en lo que tiene que ver una recomposición luego de esta crisis? ¿no? Bueno, yo creo que este, de, debería ser escuchado el campo sin necesidad de tener que apelar a un Congreso y a una exposición nacional, este, tendría que ser escuchado porque bueno, realmente lo merece y es el, el principal aportante de divisas para la República Argentina. Así que espero que por lo menos nos escuchen algún día. ¿Los precios cómo van a estar? ¿Cómo se van a poder encontrar en el Congreso? Bueno, eso no es fácil de decir, pero creo que el nivel genético que se va a encontrar va a ser muy importante. Así que por lo tanto yo creo que todo lo que sea de interés para la gente va a tener una valorización realmente acorde, yo espero y que tenga una relación eh, superior a lo que pueda ser una relación normal de valor-precio-producto en cuanto a, a, a kilos de, de novillo o kilos de terneros, como los solimos medir, medir normalmente. Así que bueno, creo que las expectativas están, todo depende de, del espíritu y de la, de las ganas de incorporar genética que tengan los compradores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.